Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, ¿cuáles medidas cree usted debe tomar el gobierno para evitar viajes en Yola hacia Puerto Rico? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí usted nos da su respuesta o, o, o, o su su interrogante también, porque puede ser, o su opinión acerca del tema, y nosotros le leeremos en el transcurso del programa. Y precisamente, hay ocho muertos y 22 rescatados tras naufragio de embarcación en Miche. Pero antes yo quiero saludar a yerjan que está con nosotros, en medio de la varaunda del café, mamá, porque es que el café ponía uno medio rápido, era un buen café. Entonces, buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, buenos Francis, días. a todo el equipo de producción. Y buenos Buen días día. a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. No se sé puede que yo me veo morenito aquí. Pero bien, eh, saludar a toda la gente que siempre nos ve a través de las redes sociales también. Recordar a la gente que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Y que nada hay, nada hay más justo que la muerte. Porque visita por igual las pequeñas chozas de los pobres. Como las altas torres de los ricos. Buenos días. Bien, señores. Muchas gracias. Yerjan, bienvenido. Señores, gracias. vuelvo al redil. Ocho muertos y 22 rescatados tras naufragio de embarcación en Miches. Al menos ocho personas fallecidas, entre ellas seis mujeres y dos hombres, varios desaparecidos y unos 22 rescatados, es el saldo de un naufragio en las costas de Miches. Las autoridades continúan la búsqueda. Los náufragos intentaron salir del país rumbo a Puerto Rico. El naufragio se produjo como consecuencia del fuerte oleaje, producto de las condiciones meteorológicas, explicó el encargado provincial de la Defensa Civil, el señor Carlos de la Rosa. Se estima que la embarcación contaba entre 37 y 42 pasajeros. Así es que... Increíble, ¿no? Esto sigue ocurriendo en este país. Adelante, Carolina. Bueno, la verdad es que es muy triste, lamentable, ver cómo ciudadanos en medio de las necesidades, la desesperación, ponen, su riesgo, eh, ponen en riesgo su vida a un nivel tan elevado. Montarse en una yola como montarse en un autobús, leían un titular, eh, un pasaje hacia Santo Domingo. El nivel de peligro que implica los acuerdos o negociaciones fraudulentas que muchas veces se dan en estos viajes donde la gente paga el dinero o donde lo dejan por allá porque supuestamente lo van a recoger de aquel lado cuando lleguen. Pero más allá de esto, tenemos dos realidades que podríamos plantear acá. Las necesidades económicas en países pobres como el nuestro, donde sus ciudadanos, sin importar, las consecuencias ponen el riesgo, el de su vida, el de su familia, de sus hijos. A veces se van familias completas. Hemos visto casos de mujeres embarazadas que se han montado en Yola para ir a Puerto Rico. La falta, podríamos nosotros decir que la falta de oportunidades es una de las cosas que motiva a la gente. La falta de empleo, la no formación o educación, teniendo en cuenta que tenemos acceso a educación de manera gratuita que podemos formarnos a, a nivel profesional. Es un asunto histórico, Está cultural, de desde los años 1990, 80, a la fecha continúan yéndose la gente montándose, zarpando en yolas. Cuando tú ves cantidad de muertos que pierden su vida tratando de buscar un mejor futuro, ahí tú evalúas y sopesas ¿Qué tan bueno sería ese futuro cuando comparas el nivel de riesgo que tendrías para conseguir esas metas o sueños deseados? Plantó algunos de los aspectos que posiblemente podrían motivar a la gente a salir y cruzar ese canal de la mona. Entrar al océano, señores, en una embarcación en mala, malas condiciones, sin ningún tipo de criterio, solo montarte y llegarte si puedes eh, llegar allá hacia Puerto Rico. Necesidades económicas, falta de empleo, la formación, faltas de oportunidades, falta de oportunidades, he citado cuatro aspectos, podría la gente escribirnos, eh, presentar otros, ustedes acá, del por qué posiblemente sean motivaciones que hacen que la gente se monte en una bendita yola para poner en riesgo su vida como estos ocho ciudadanos que perdieron la vida. Ciertamente nosotros somos un país con muchas precariedades y situaciones económicas, un país en desarrollo, donde la tasa de empleo es considerable, la, la, la tasa de desempleo es considerable. La última vez que lo habían dado como en los 14, en los 13, voy a confirmar el dato, porcentaje. Pero también tenemos nosotros, también tenemos nosotros y vemos gente que a través de los estudios, a través de la educación y de la formación. Puedes salir adelante, puedes tener mejores condiciones de vida. Y siempre recuerdo esta frase de Mujica, primero hay que invertir en educación, segundo en educación, tercero en educación. Cuando nosotros tenemos ciudadanos que tienen niveles de formación académico, intelectual, conocimiento, a nivel eh, de, de universidades, de escuelas, de preparación, tienen otra visión de la vida, Raramente vemos decir que un profesional, un, un contable, aún no sea rico ni le haya ido tan bien en sus carreras, que un contable, un arquitecto, un agrónomo que se haya ido en Yola. Generalmente es gente de sectores muy desposeídos, escasos recursos. Entonces habría que prestarle atención y desde el gobierno qué hacer para minimizar, minimizar que la gente. Pongan en riesgo su vida o crear las condiciones para que entiendan que sí si tenemos nosotros oportunidades de mejora, de superación en el país. Es un desafío muy grande que se enfrenta desde el punto de vista de los gobiernos. Porque vuelvo pues, y repito, somos países pobres. Y es algo nato del ser humano, es la naturaleza del ser humano buscar mejoría, buscar mejores condiciones de vida. Por eso cuando tratamos el tema haitiano, no, no lo... No los responsabilizamos a ellos de que ellos quieran venir acá, de que anden todos esos países, de América del Sur, México, en Estados Unidos, acá, que somos los que estamos más cerca. O sea, es lo natural de nosotros querer estar mejor, de ir de un punto a otro. Pero con niveles de riesgo como este, o por ejemplo, gente que pasa esos desiertos fronterizos entre México y Estados Unidos, tú dirías, bueno, pero es que es algo natural del ser humano ahora. Cuando tú comparas... Todas las situaciones y precariedades que tienes, repito, y el riesgo que implica hacer eso, tú sopesas, ¿vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena hacerlo dejar huérfanos mis niños, dejar a mi madre sin hijos, perder la vida en busca de, una mejor, de mejores opciones? He planteado diferentes aspectos, el nivel de riesgo, las situaciones que se viven en países como el nuestro. El aspecto mental que tiene que ver Cómo es el desarrollo de nuestra vida en el día a día Hay algo que se da, yo leí algunos casos Amado, sí, no bien. sé si me está terminando el Sí, tiempo. vamos a Veí algunos casos que se da Como un asunto de herencia familiar Si se quiere, cuando tenemos un padre Que ha estado acostumbrado a irse en llorar Vemos que los niños de alguna forma siguen ese mismo capítulo sí, patrón. Entonces, son tantas las cosas que bueno. podríamos nosotros Preguntarnos en torno a esto Gracias Carolina Yerian Miren esto que sucedió ayer en Miches viene precisamente a recordarnos lo que somos y viene precisamente a mostrarle a la sociedad la realidad, no lo que quieren pintar algunos allá afuera. Imagínese usted si el dominicano que está mínimamente estable, porque aquí estamos estable, la, la economía de la República Dominicana es estable, tiene más de 20 años estable, y la gente arriesga su vida para llegar a Puerto Rico, imagínense ustedes si fuera la frontera terrestre, el lío que tuviéramos con, con Puerto Rico. Puerto Rico. Fíjense ustedes que aquí decimos, no, no queremos a los haitianos, porque no podemos ni con nosotros. Pero nosotros queremos ir a Puerto Rico, queremos ir a Estados Unidos, a Europa. Ahí está la realidad de por qué no podemos maltratar al ser humano. De por qué la migración hay que buscarle soluciones integrales Integrales Yo Que tengo experiencia directa De eso, porque yo perdí a mi papá En un viaje en Yola Si, sí, un viaje en Yola Ahí, ahí justamente, en Michi, yo tengo esa imagen Yo tenía 10 años y tengo esa imagen grabada de un, En un periódico, que no recuerdo cuál era De él tirado en la, en la, en la playa ay, ay, ay, no digas. Y yo perdí a un hermano En Bahamas, que no supimos Nunca más de él Intentando llegar a Estados Unidos Gente que estaba buscando, y en el caso de mi hermano no tenía necesidad de eso, pero él quería volver a Estados Unidos, tenía ese sueño. Había estado. Sí, había estado en Estados Unidos y quería volver para allá y tenía ese sueño, un sueño desde mi punto de vista absurdo. Y he perdido dos familiares cercanos, intentando buscar una mejor vida. ¿Y qué pasa con esto? De ahí que yo soy un defensor de los inmigrantes. Porque si yo tuviera, por ejemplo, yo llegara a un país, quisiera que me traten bien, que no me maltraten, independientemente de que llegue ilegal o ilegal. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo porque yo quiero estar en ese país. Todo el mundo quiere estar en su tierra, con su familia, con sus amigos, pero la gente lamentablemente emigra porque entiende que su situación en, en, el, en el lugar donde está no es eh, eh, mejor que la que pudiera conseguir en otro lugar. Y eso es lamentablemente una condición natural los animales lo hacen, cuando los por ejemplo, ¿ustedes no ven esa, las migraciones de animales? Millones de animales moviéndose de un lugar a otro, buscando comida, buscando calor. Las ballenas que vienen aquí, cómo las que vienen aquí a Samaná, las jorobadas son las que vienen orubada. aquí. Orubada. ¿Por qué vienen? Vienen por un proceso natural. Igual nosotros vamos a otros países, igual los haitianos, porque tienen una, una frontera terrestre, van a pasar por acá y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se debe...? trabajar es precisamente en, en soluciones integrales, ahí en el canal de la mancha, de la mona. está precisamente ahora Europa ah, conmocionada por un naufragio también en el canal de la mancha, como sucede eh, en Medio Oriente, la gente que matan, que se mueren tratando de cruzar de un país a otro, en caso por ejemplo de Siria, tratando de llegar a Turquía, los afganos tratando de llegar a Pakistán o a Irán. Los mexicanos tratando de llegar a Estados Unidos. Pero los guatemaltecos tratando de llegar a México. Es una cuestión que desafortunadamente es mundial. Y lo que deberíamos tratar es de buscar soluciones integrales. Nosotros tratar de que nuestros dominicanos no salgan del país de esa manera insegura. Y evidentemente cada país tratar de que esos inmigrantes no entren de manera ilegal. ...a su tierra, pero una vez están dentro... ...tratarlo con dignidad y con respeto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Yerjan, Francis. Miren, ciertamente que el tema migratorio... ...es... De, ...es natural de las sociedades... ...y del hombre en, en la tierra. Pero la organización del Estado... Y yo he repetido una muchas veces la frase de que el Estado tiene el poder y el control de quién entra, quién permanece y quién sale. Pero a diferencia de Haití, República Dominicana posee una, un, una, una sociedad más organizada, un Estado real que ejerce la función ...y gobierno del territorio, y que no obstante, a tener mejores oportunidades... ...aún así el dominicano busca salir hacia otro litoral, específicamente hacia Estados Unidos... ...en busca del sueño americano. Aquí no se han creado mayores oportunidades porque aún las desigualdades sociales generan presión hacia los más desposeídos. Y eso crea una voluntad de, de desaforada, diría yo, de lanzarse al mar para llegar a Puerto Rico como primer eslabón. Como primero, el objetivo es llegar a Nueva York y porque ese estudio, nunca lo he escuchado, cuáles dominicanos que han salido en Yola, salen a Puerto Rico y permanecen en Puerto Rico y realizan su vida en Puerto Rico, Si no, llegan a Puerto Rico, permanecen un tiempo allá y de ahí saltan a la otra, a la urbe. Aquí, como debiera estar en Haití, organizándose un gobierno que no genere tanta necesidad para que la gente no tenga que salir de su estado. Entonces los estados como República Dominicana que no obstante tener esta organización mejoría económica diarios estableciendo que el Banco Central nos dice que la recuperación ha sido en un 13% mejor que el resto de, de, de los iguales en el Caribe y América Latina. Y no obstante a eso la gente tiene una desesperanza, o un grupo de la gente tiene una desesperanza y se atreve a la mar, vivir o morir, sin importar tiburones, sin importar los riesgos y demás. Ahora, ¿qué voy la pregunta está muy interesante, ¿cuáles medidas cree usted debe tomar el gobierno para evitar viajes en Yola hacia Puerto Rico? Necesariamente tengo que pensar que la distribución de la riqueza sea más equitativa. Esa reforma integral que se refería Yer yang es que a más personas le llegue las olas del crecimiento a su nivel, porque el que no ha participado en los mercados no tiene derecho a disfrutar de ese porcentaje que establece el Producto Interno Bruto cada año para referirse que el sector tal generó en el país, entre todo el movimiento, esa, ese porcentaje. Y usted dice, bueno, yo tengo un capital, yo quiero participar de ese porcentaje anual y me introduzco a ese mercado. Es decir, hago una empresa similar, si el caso es de turismo, hago un hotel, o un hotelito pequeño para irme introduciendo al, al área las comunicaciones, hacer una tiendecita de, de celulares y ponerme a trabajar que aunque se la están ganando la buyucá, el resto yo por lo menos sé que voy a morder un, un pedacito explica buyucá ¿Eh? <ríe> sí, ¿qué es eso? ¿qué es, lo me, que es me eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? En el capacito, cuando éramos muchachos, jugábamos a. Dícese de cantidades exorbitantes. Exorbitantes, en manos va. de una persona. <risa> Tú sabes que ahorita leí yo una frase sí. que todos somos locos. Y el que se autoanaliza su locura es filósofo. Sí. Eh, amado. Adelante. <risa> Filosofando. Sí. Óyeme. Vamos Entonces, a ver. Concluyo. Sí. Si no se establece que aparte de ser un Estado organizado con economía en crecimiento, si no se establece la manera que mínimamente sea distribuida en mejores condiciones en este país para que todos por igual tengamos esperanza en República Dominicana, está la de tener mejor seguridad ciudadana. Porque el otro día vi, lamentablemente, una señora que iba en, en La Romana hacia su trabajo a la zona franca, 6.45 de la mañana, dos desaprensivos de frente, la despojaron de todo. ¿Hoy? No, hace unos días, el lunes. Okay. ¿Cómo es posible que una persona que se levanta a las 5 de la mañana para irse a su trabajo? ¿dónde, a la, dónde, dónde, dónde? En, en la romana, iba para ah, okay. la zona franca, para San Pedro en San Pedro Macorís. Hay un video que anda ahí, lo, lo pasaron mucho. Entonces esa es desesperanza eso reduce la calidad de vida aunque esté ganando un salario esa señora la desespera entonces lo que tenemos que crear es las condiciones para que el dominicano no le sea tan interesante el irse y tener esperanza fuera de su territorio y por último usted sabe lo que es pensar que aquí hasta por condición se ha establecido que usted no se jubila a usted lo jubilan desde los 40 años, los 35 años. Bien. Gracias, a eso no Francis. puede suceder. Gracias, Francis. Miren. Hay que verse un trago de mamá cantín para uno analizar estas cosas. Muy sí. fuerte, realmente. Mire, eh, el tema de los, de de los viajes en Yola tiene muchas aristas y tiene muchas razones. No solamente son económicas. Porque yo le voy a decir algo. Si usted analiza, usted busque la información económica sobre Puerto Rico. Puerto Rico está en peor está condición que peor nosotros. Está peor que nosotros. Está peor que nosotros. Pero es por eso que digo que es la primera, el primer eslabón. Llegar ahí es el paso. Hay una terrible inestabilidad en el comercio sí, y hay una terrible inestabilidad en la banca en Puerto Rico. De hecho, hay una disposición del gobierno federal para desarrollar un proceso de vigilancia del uso y el manejo de los fondos federales que le llegan a Puerto Rico, lo que quiere decir que estamos hablando de una nación que no solamente está mal económicamente, sí. sino que lo que le da el gran jefe, lo están vigilando también para, para que no lo, lo, lo despilfarren. Ahora, eh, la mayoría de la gente, algunos se quedan en Puerto Rico por muchísimas razones, una de ellas es que el ambiente, la, el idioma, la idiosincrasia del puertorriqueño, el puertorriqueño siempre ha visto al dominicano como el, el vecino más cercano, el hermano caribeño. Eh, no tanto así con Cuba, aunque nos parecemos más a Cuba, eh, sobre todo en Santiago. Los santiagueros y los, y los dominicanos hasta hablamos igual. La gente te oye hablando en Cuba y cree que tú eres de Santiago. ¿Tú eres cubano de Santiago? No, yo soy dominicano. Entonces, la cuestión es que en definitiva hay varios elementos. Pero mire, eso tiene mucho que ver con el arrojo del dominicano. A veces hasta por, porque, por demostrar que yo me puedo ir. Cultura, necesidad, esperanza. Eh, y por supuesto, el hecho de que mucha gente no ve oportunidades porque mucha gente no mira más allá de sus narices. Aquí hay gente... Mire, yo tengo un amigo. déjeme contarle esto como anécdota para que ustedes vean lo que pasa. Yo tengo un amigo con el cual me crié. Eh, jugábamos pelota, yo viví mucho tiempo en Guisa, en el negocio de mi familia, eh, eh, el Hotel Honduras, ahí duré yo como ocho o nueve años viviendo. Eh, yo vivía ahí, o sea, yo amanecía ahí, luego me iba a venir aquí a la ciudad, en una bicicleta me recuerdo. ¿Qué pasa? Ahí yo conocí... A un amigo, Rafael García, Esta Es una historia que es, de, es para contar. Rafael, sus hermanos se fueron todos a Estados Unidos, o, o una gran, la gran mayoría de sus hermanos se fueron a vivir a Estados Unidos y por supuesto jalaron al, a, a, al otro hermano que se había quedado. Y llegó a New York. En New York, Rafael entendió que esa no era una cultura para él. Era un hombre libre que le gustaba andar huyendo entre los montes y jugando pelota y dando palos larguísimos y recorriendo las bases en un play cualquiera. Jugó en la liga campesina en todos lo, lo, lo, lo, los parajes y sesiones que habían. Pues, jugó Rafael, jugó pelota. Y dijo esto no es para mí. Y cogió los primeros cuartos que se ganó, compró un vuelo, se montó en un avión y volvió para su país. ¿Qué hizo? comenzó a hacer empanada de yuca. Y hoy día es un emporio. ¿Empanada de yuca? Sí. ¿Y dónde están haciendo empanadas? En Huiza. Sí. Ah, la de Huiza. Sí. Eso es lo mejor que se produce como producto de eh, lúdico cultural, digamos, la empanada. Ah, pero tú dices las que están acá en, sí, en, Honduras, en Honduras. En Honduras. Ah, frente, en Honduras. Frente a los moteles de, de, de papás. <ríe> más para allá, más para allá. No, no, no, no. Los moteles Honduras, lo que pasa es que ya... ya el, está, está, está una comunidad. ¿eh? Exacto, una comunidad de amigos de Francia. <ríe> ya, sí. Entonces, eh, frente a frente a frente a ahí, la, pues, señores, la gente viene, la gente viene de Estados Unidos con sí. la, en la idea en la cabeza de ya comprar... La empanada de yuca de Rafael. Sí. O sea que también hay que tomar en cuenta un tema de emprendurismo. A la gente, al dominicano, hay que enseñarle que todo, que las desgracias incluso son una oportunidad. Lo que pasa es que eh, hay mucha gente que tiene eh, la idea de que si el gobierno no me da, yo me, yo me, yo me jodí. Ya ustedes saben el reto, me jodí. Mira, ¿Tú me entiendes? O sea, hay muchos elementos, <risa> hay muchos elementos, porque yo le voy a decir una cosa. A, a mí no se me ocurriría coger a vivir para... Yo me atrevería a irme a vivir a Cuba y no a Puerto Rico. Ustedes me entienden. Por muchísimas razones. Sí, pero es un asunto particular. Eh, lo importante sería ver por qué tal vez tú como profesional, no en la posición que estás ahora, sino cuando iniciaste o cuando te estaba formando a nivel de, de escuela, de, de universidad, que se pasa a trabajo y que no se tienen las condiciones económicas. Yo hablaba de los elementos que posiblemente motivan yo, yo, a eso. Yo no soy un ejemplo en ese sentido. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy trabajando desde los 10 años en los negocios de mi familia. Y desde los 10 años a mí me, me pagaban un sueldo. Es más, la primera bicicleta que yo usé, que yo tuve, fue una bicicleta raile de carrera que le compré a Antonio Vargas, que en paz descanse, mi gran amigo, eh, le compré cuando estaba en la, en la compraventa La Mucana. Entonces usado. tú dices, tú no eres eh, una persona que se podría tomar como ejemplo. Entonces no, no. podríamos nosotros pues, hablar. Yo he trabajado desde chiquito. De, de, de armar o formar un perfil de la gente que normalmente tiende a salir en Yola. Yo hablaba del que raramente ver un profesional aún no está en pleno ejercicio o sea gente con un poco nivel de formación académica no me refiero a dinero no me refiero a aspectos a aspectos económicos sino con, la visión del decisiones. mundo y de las cosas cuál sería el perfil de, de esas personas que normalmente se van en yo sería interesante definir no porque el profesional tiene la oportunidad de, de buscar una visa eh, Incica, sí es legal en Estados, pero Estados es Unidos. Ahora pero mira si eso que tú dices tan cierto que hace días que Onamé viene diciendo, señores, las alertas para las pequeñas embarcaciones y esta gente se tiran al mar sí. en esas condiciones. Entonces o sea, hasta eso. Miren, ¿eh? Hay una situación de visión de la vida de en realidad. Miren qué pasa con eso. Cuando usted investiga con relación a, a los países donde hay mayor calidad de vida, que no necesariamente son los países más ricos. ¿Mm? Estados Unidos no es referente de calidad de vida. China no es referente de calidad de vida. Estamos hablando de los países más poderosos. Rusia no es referente de calidad de vida. Referente de calidad de vida, por ejemplo, Singapur. es Islandia, Singapur. ¿Mm? Es, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Suiza. ¿Y qué hacen estos países? ...que te aseguran los derechos fundamentales. Esos tigres viven asquerosamente bien. Sí, ellos, eh, pero que no son, normalmente no son ricos. <risa> ¿Qué es que lo que ellos tienen? Asegurados los derechos pobres, fundamentales. Es decir, ricos. que tú puedes ir a un hospital, tú puedes ir a un hospital donde va <risa> el, <risa> el, el presidente <risa> de la República. Yo, por ejemplo, leía este, <risa> una obra de, de <risa> Lipovesky que nos recomendó el maestro Ricardo Nieves, que habla sobre la era del vacío. ¿Y qué <risa> pasa con esto? Ellos plantean que el ser humano se, se explota a sí mismo. Sí. Y yo le decía al profesor, si sí, yo pudiera no explotarme a mí mismo, por ejemplo, yo que tengo dos trabajos, yo pudiera no explotarme a mí mismo, pero si yo estuviera aquí, los derechos trabajo? fundamentales, sí, dos, aquí, en la oficina. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa? Sociedad del porque porque ellos, de la Sociedad del cansancio. De la sociedad del vacío, la sociedad de la disciplina, del trabajo, ¿qué sí. pasa con eso? ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar de más? Porque en este tipo de Estado, como la República Dominicana, Haití y la mayoría de países de Latinoamérica, no tenemos los derechos fundamentales asegurados. Es decir, cuando yo llegue a tener 70 años, ¿quién me va a cubrir a mí la medicina? Por ejemplo, cuando yo esté enfermo. No me la va a cubrir nadie porque el Estado no me lo garantiza. Entonces, por eso, lamentablemente, tenemos que trabajar como las hormigas. Trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, para tratar de, cuando tú llegas viejo, tener por lo menos una casita donde vivir y la, y la medicina para tú poder, ¿verdad? Sin tener que salir a pedir como trabajar como gente, chino y cobrar como chino. Desafortunadamente, anciano. ahí está el problema. Los estados tienen que procurar asegurarle a la gente, por lo menos, por lo menos, el derecho a la salud sí. que esté garantizado. Cuando tú llegas viejo, ¿verdad? Seguridad. ¿Viejo es la palabra? Sí, sí, sí, sí viejo. Bueno, ¿Viejo? sí, viejo. viejo, eso no es claro. no discriminatorio. No, no, pero cuando viejo, tenga una edad avanzada, que tú puedas, por ejemplo, cuando llegue a la tercera, ir ¿verdad? a la tercera, que tú puedas ir a un hospital, a un centro clínico sin tener que gastar millones de pesos hmm. y que el Estado te garantice a ti esa salud. Ahí es donde te el problema. Entonces, bueno. cuando yo hablo de, de, esa, de eso que hay que buscar, que el Estado deje de ser benefactor porque ya no tiene ni siquiera los recursos, sino que ah, es bueno. un asunto de, de abrir oportunidades y donde tú tengas... La seguridad laboral mínima, que si te cambian, de si te despiden de un trabajo a los 40 años, caramba, que una empresa no te ponga entre 18 y 25 años, son la primera condición que debe de tener, tener para tener un tú. nivel académico y experiencia laboral. O sea, y no experiencia laboral. La Entonces, cuando aquí se tiene a una persona de 40 años que busca trabajo, tú tienes ahí la la responsabilidad, porque es una persona que está enfocada en sostenibilidad, con excepción de aquellos es, que a la edad de 50 todavía eso son es lo que, chavacanos. Lo que tú, eso no me estoy refiriendo a eso. Eso es lo que eso. plantea Simon Bauman con, sí. la, con lo que establece de, de, la los, era de, de, los, de los residuos humanos. Sí. Dice que, que la sociedad está, está creando residuos humanos entonces, que luego va desechando. Entonces, cuando tú creas residuos humanos a temprana edad, que no es la edad siquiera cercana a la que un hombre empieza, o una mujer empieza a decrecer su capacidad motora, su capacidad de trabajo. Caramba, cualquiera no dice irse a, a Puerto Rico. Ahora, para Haití no van a coger ninguno. Porque sí, sí, yo tengo, yo tengo amigos en Haití que son sí, Pero fueron en condiciones, en condiciones de oportunidad, precisamente a raíz de que se intentó restablecer Haití después del terremoto, Hubo muchas oportunidades. Yo conozco gente Llegar que con está aquí con capitales que lo hizo allá honestamente trabajando. Llegan con una fartriquera repleta de buenas intenciones. De buenas intenciones. Y, esa, y, y se les reprodujo. Le hace dólares. Oíste, y se les reprodujo. Es decir, fueron oportunos, certeros y altruistas en su momento. Ahora, aquí debemos crear las condiciones para que la desesperanza del dominicano sea verdaderamente derribada por la esperanza, en el sentido estricto de la palabra, que la condición de vida no es solamente dinero en los bolsillos. No, yo me refiero a eso. No, es que no. tú puedas andar con libertad, sin temor a que un motor venga por detrás y tú te, con, con el pánico, si son atracadores o no son atracadores, porque esa es otra. Lamentablemente... El que no tiene con qué comprar un carro y anda en un motor, también sufre. Aparte de la inclemencia del tiempo y de los chubascos. Y que la gente ahora le tenemos miedo a cualquier motor que no, pase. Pero, y pero puede ir. En, enférmate en este país. Bueno, enférmate en señores, este país. No tenemos seguridad social. Vamos a la pregunta del día. Eso es mentira. <coughs> ¿Cuáles medidas cree usted Ayer lo tomar dije yo cuando pagaba un para evitar viajes en Yola a Puerto no Rico? Lo